vídeo te traemos una nueva IEO de la mano de Bit2Me se trata de Dux Games la mayor empresa de videojuegos play-to-earn que tenemos en latinoamérica que selecciona incuba y acelera comunidades play-to-earn para que se conviertan en negocios exitosos descentralizados y autónomos además también tienen un regalo de un NFT para todas aquellas personas que participemos incluso aunque te quedes fuera de... aunque no compres los tokens te vas a llevar una uno de estos NFTs totalmente gratis y en este vídeo vamos a detallar los pros y los contras que nos ofrece Dux Games así como también todos los pasos que debemos seguir para participar en esta ico así que sin más te animo a que te dejes un like te suscribas y empezamos antes de nada y como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Bit2Me te explicamos en este vídeo que te dejaré por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo cómo crear tu cuenta paso a paso, por crear tu cuenta te van a regalar 5 euros y además de ello también tenemos diferentes vídeos en los cuales te explicamos cómo funcionan las diferentes herramientas financieras que nos ofrece Bit2Me que por cierto recientemente hace menos de un mes les dieron licencia por el propio Banco de España con lo cual nos están dando unas garantías extra respecto a cualquier otro tipo de exchange. Dux Games facilita la entrada de jugadores e inversores al mercado de las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y los juegos blockchain, estableciendo un vínculo entre aquellos que quieren invertir en juegos pero no tienen tiempo para jugar y también para aquellos que están interesados en dedicar su tiempo a los juegos pero aún no tienen los recursos necesarios para empezar a invertir, a jugar y a obtener recompensas. El ecosistema Dux ofrece las herramientas necesarias para integrar las comunidades play to earn al mundo empresarial y transformar estos grupos en potentes centros de negocios en la web 3.0. Incuba y acelera las comunidades web 3, también refuerza y ofrece herramientas y soluciones adecuadas, además de ofrecer información especializada, entrenamiento técnico y acceso a juegos para una comunidad de más de 30.000 personas. Cuenta con la mayor beca para nuevos jugadores como Axie Infinity, también están detrás de otros juegos como por ejemplo Star Atlas, Tetan Arena, entre muchos otros que vendrán próximamente. Para seguir profundizando y aprendiendo acerca del ecosistema Dux te animamos a que visites Bit2Me Academy. Tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo, ya que en esta entrada de blog nos explican de forma detallada todas y cada una de las ventajas y privilegios que tendremos por ser poseedores de estos tokens. Por ejemplo, las características del token DAX, básicamente nos dice que el símbolo es D el logotipo es este que tenemos aquí es un token ERC20 importante es un derivado de la cadena de bloques de ethereum y el consenso es PoW proof of work como sabrás de momento ethereum continúa siendo proof of work aquí abajo tenemos una pequeña introducción de las necesidades y soluciones que ofrece este ecosistema al mercado de los play to earn tenemos también lo que vamos a ver a continuación que son las fases de participación que tenemos para comprar estos tokens tenemos una única fase y desde hoy día 3 de mayo a las 15 horas hasta el 9 de mayo a las 15 horas todos los b2 m holders podrán apuntarse a la lista de la reserva que será dinámica lo que significa que cuantos más tokens b2 m tengas más arriba estarás en la lista con lo cual ya podemos inscribirnos a la lista de espera lo vamos a hacer a continuación porque personalmente quiero invertir en este proyecto como siempre decimos esto no es consejo de inversión ni nada parecido siempre deberá Realizar tu propia investigación, pero una vez estemos apuntados a la lista, el próximo día 10 de mayo se ejecutarán automáticamente las reservas. Y bien, para acceder a la opción del Launchpad y poder participar en esta IEO, debemos tener una cuenta en Bit2Me. Recuerda que si no tienes una, creándola con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo, obtendrás 5 euros totalmente gratis. Debemos ir a la opción del Launchpad, la tenemos en el menú superior, clicamos en esta opción y aquí tenemos los que han sido listados anteriormente el b2m el token de utilidad de la plataforma el b3x el token de la plataforma Benex y también tenemos la ieo de dux pulsamos en participar nos quedan actualmente 6 días 14 horas y 29 minutos para que se ejecuten nuestras órdenes y nos muestra toda la información al respecto sobre esta ieo nos dice que el precio por unidad va a ser de 0.23 céntimos de euro el inicio de la venta es decir cuando se ejecutarán las órdenes será el próximo día 10 de mayo como ya hemos indicado tendremos tres días hasta el próximo día 13 de mayo para poder seguir participando en esta IEO tenemos un periodo de bloqueo de seis meses por lo tanto nos están indicando que hasta el próximo día 13 de noviembre no vamos a poder disponer de estos tokens y se irán liberando mensualmente hasta el próximo 13 de abril de 2023 lo tenemos aquí de forma súper detallada de todos modos cualquier tipo de duda o sugerencia que puedas tener te animo a que la dejes abajo en la caja de comentarios ya que en los próximos días antes de que llegue el día 10 realizaremos otro vídeo respondiendo a cualquier duda que dejes abajo en la caja de comentarios leemos y respondemos todos y cada uno de los comentarios te animo a que dejes tus consultas porque de esta forma ayudamos a toda la comunidad a seguir aprendiendo hacemos un poco de scroll y nos indica una pequeña descripción hacia acerca del proyecto y nos dice que el token de utilidad DUX nos va a otorgar funcionalidades y beneficios como acceso a contenido y herramientas de la plataforma donde los miembros pueden encontrar contenido, herramientas, launchpad y otros la lista de las funciones de dicha plataforma las tienes a continuación. Tenemos seis puntos realmente muy interesantes. Todo esto te animo a que lo leas en mayor profundidad. En esta columna de la derecha también tienes el white paper, las redes sociales y la página web que vamos a ver a continuación. Pero en este caso la plataforma Dux no es invertir en un Play to Earn al uso, sino que es muchísimo más que esto. La propia plataforma abarcará muchísimos aspectos, todos enfocados a los Play to Earn, Metaverso, NFTs y todo este ecosistema y las posibilidades que va a otorgar a sus usuarios van a ser múltiples ya que además también van a funcionar como DAO como organización autónoma descentralizada y todo va a ser muchísimo más democrático y mucho más justo y equitativo para los propios usuarios y bien para poder inscribirnos a la lista de reserva es muy sencillo debemos volver a subir y tenemos esta pequeña pestaña de participar debemos volver a pulsar sobre este botón de participar y ya debemos introducir la cantidad de euros con la la cual queremos reservar en nuestro caso queremos invertir 200 euros para ello le vamos a poner los 200 ya los tenemos en nuestro balance tal y como estás viendo aquí arriba a continuación debemos pulsar sobre he leído y acepto el white paper del proyecto y le damos a participar nos dice que nuestra participación se ha registrado correctamente podemos volver y también podemos ver cuál es nuestra posición en la lista en nuestro caso particular estamos en la posición 488 no. <laughs> de 1187 usuarios si quisiéramos escalar posiciones es decir ponernos en una posición más privilegiada deberíamos tener más cantidad de b2 m en nuestro balance y automáticamente nos irán dando esta preferencia ya que cuando llegue el próximo día 10 de mayo cuando finalice esta cuenta atrás que tenemos aquí de 6 días y 13 horas las órdenes se van a ir ejecutando en función de llegada en función de la posición que tengamos en esta cosa que se ejecute o no nuestra orden dependerá de la cantidad de personas que estén intentando comprar y evidentemente también de nuestra posición dentro de esta lista en este caso a mí por 200 euros me van a dar 869,57 tokens dux también recuerda que te llevarás un nft totalmente gratis un nft que será producido por la propia compañía de dux independientemente de que entres y puedas finalmente adquirir los tokens o no es decir si realmente Realizas todos estos pasos que estamos explicando recibirás a modo de airdrop un nft exclusivo de la propia plataforma dux además también si no tienes cuenta por realizar tu primera compra de 100 euros o más también te vas a llevar 5 euros totalmente gratis por lo tanto, creo que merece bastante la pena, aunque sea únicamente por el NFT. También tenemos la página web oficial del proyecto, lo tendrás todo abajo en la descripción del vídeo. Y por supuesto, te animo a que los sigas tanto en Discord como en Telegram, ya que allí tendrás a los propios desarrolladores del proyecto y cualquier duda, cualquier sugerencia, etcétera, la podrás hacer y te van a responder a tiempo real. Muy importante poder tener acceso a la propia comunidad, tanto interna como externa, para poder analizar y sobre todo entender en mayor profundidad de qué trata todo el proyecto para ir finalizando el vídeo otro punto muy importante es el de los tokenomics lo tienes en el white paper el cual te recomiendo que lo leas en profundidad y en particular en el tokenomics va a tener un total de mil millones de tokens que van a ser distribuidos a lo largo de cinco años en diferentes fechas y con diferentes propósitos su finalidad es lograr el mayor porcentaje de descentralización en la distribución del token todo ello con el fin de formar una DAO fuerte y con la presencia de gran cantidad de actores en ella Tenemos aquí cómo va a ser la distribución, nos dice que un 45% será reservado para la comunidad, un 20% para el equipo de Dux, 15% para el Tesoro 11% para la oferta privada 5% para los asesores y por último un 4% para las asociaciones poco más que añadir de momento lo vamos a dejar aquí te recuerdo que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia por favor déjala abajo en la caja de comentarios ya que dentro de muy pocos días vamos a realizar un nuevo vídeo respondiendo a todas y cada una de ellas también te animo a que te dejes un buen like y te suscribas si te ha gustado y te ha servido esta información y y recuerda que te puedes llevar el NFT de la plataforma Dux totalmente gratis, así como también los 5 euros si no tienes cuenta en Bit2Me por realizar tu primera compra de 100 euros o más. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.